Nacional de Entre Ríos, eh, por un lado, es una distinción de que el lanzamiento de la Semana de la Ciencia se realice aquí en nuestra Universidad Nacional de Entre Ríos. En las últimas semanas este, son públicos las los los, los distintas medidas que se han ido este, llevando adelante y tomando, que ponían en duda realizar esta actividad, pero a nosotros nos parece que como universidad pública justamente son momentos en los cuales tenemos que redoblar los esfuerzos Hacer ver a la comunidad que la ciencia y la tecnología que desde la academia se desarrolla es en servicio de la comunidad. Y por eso, pese a las dificultades económicas, las dificultades financieras de estos días, más todo el contexto digamos del sistema universitario, entendíamos muy importante este, sostener esta actividad, traer a nuestros jurises entrerrianos a este puerto ciencia, mostrarle por qué el desarrollo científico que la universidad desarrolla es realmente importante y esto es así porque la universidad desarrolla este tipo de programas de cara a la comunidad. La universidad ha identificado de alguna manera como una, una debilidad la relación universidad-escuela media, esto no solo en lo académico, sino también en lo, en lo científico. De allí que desde hace un tiempo la universidad eh, ha venido desarrollando diferentes programas de extensión, de investigación y académicos que tienen que ver justamente con reforzar la relación, la vinculación que necesitamos escuela-universidad. Así que bueno, este, este era un ámbito propicio para que dentro de las distintas actividades que se van a desarrollar, tengamos estas específicamente destinadas a la escuela media entrerriana, que es la manera en la cual la universidad devuelve en acciones a sus ciudadanos muchas de las cosas que produce. es un honor para la universidad tomar este desafío a nivel nacional en el concepto de lo que se pone en juego que es divulgar articular la ciencia con particularmente los sectores de escuelas primarias, secundarias para justamente posicionar la ciencia y posicionar muchas de las actividades en la formación que se da en la universidad, en la universidad pública como la Universidad Nacional de Entre Ríos Si sí, esto también se hace en el contexto de importantes y complejos reclamos salariales presupuestarios y demás y en ese sentido incluso agradecemos a los investigadores, docentes e incluso estudiantes que participan en esto en, en sostener esta actividad esta semana digamos a pesar de toda esa situación y compleja que tiene detenidas muchas actividades académicas pero que entendemos que esto que nos relaciona con el medio, que nos relaciona con el futuro que son eh, los estudiantes y demás de primaria y secundaria es una actividad que vale la pena ser sostenida y, y justamente eh, valorar eh, digamos, las funciones de la universidad que van más allá que solamente la formación de, de, digamos, de universitarios y de títulos, sino también tiene que ver con la actividad de extensión y las actividades de investigación que hace la universidad y que en estos procesos se visibilizan y se visibilizan hacia la afuera. Digamos, ¿no? eh, así que bueno, muy importante y agradecido.